Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Cómo estamos? Hoy voy a hablar de la ola de calor en Inglaterra. Nos vemos en la segunda parte. Pues por fin pudimos ir a Inglaterra. Y pasamos solamente tres días, pero tres días de maravilla, con mi familia, con mi madre, con mis tías, con mi hijo también y mi eh, eh, nuera. Entonces, muy bien, me encantó, me encantó. Llegamos, bueno, antes de llegar mi madre me dijo, Gordon, eh, estamos eh, ya con una ola de calor aquí en Inglaterra, que nunca se ha visto antes. Jamás. Y yo, qué bueno. Vengo con pantalones cortos entonces. Y ella, eh, no te pases. Eh. Hace, eh, hace buen tiempo, pero eh, pantalones cortos no. Entonces yo fui porque he vivido mucho tiempo en Inglaterra. Y yo sé que hasta en el verano, cuando sales, tienes que llevar el paraguas por si sí las moscas por si acaso, porque nunca se sabe en Inglaterra. Tenemos típicamente tres estaciones en un día, ¿vale? O cuatro, depende. Así que llegamos, llegamos y bajamos del avión. Y tengo que decir que yo pensé, ¡ay, qué alivio! ¿Por qué alivio? Porque aquí en España estamos en julio. ¿Qué pasa en julio? Pues la misma cosa cada año. Llevo ahora 15 años o más, ¿no? 18, 19 años viniendo a Madrid. Típicamente en julio. ¿Qué pasa aquí en España en julio? Pues hace 40 grados o 41 grados o 42. En Sevilla, 50. ¿Qué pasa? Pues la casa la casa en julio empieza a calentarse y se calienta los ladrillos y todo la estructura se calienta y qué pasa se convierte en horno la casa es un horno en este momento estoy arriba es temprano pero da igual hace vamos a decir no sé 32 33 grados en casa vale en casa. Estoy sudando como un pollo. Fuimos a Inglaterra en medio de la ola de calor y pensé, ¡ay, oh, qué rico, qué rico! Una brisa, hacia 24 grados y yo, ¡qué a gusto! Pero pantalones cortos no, porque el viento... Bueno, oh, hacía un poco de frío. Mi madre decía... Gordon, es que han dicho, han dicho, ¿dónde?, en los medios de comunicación, han dicho que va a hacer tanto calor que se van a derretir las carreteras. Se van a derretir las carreteras. Y yo, pero ¿cuántos grados va a hacer? Y ella, hasta 35. ¿Vale? Vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Aquí en España hace, si estás al sol, por ejemplo, en el coche, si el coche está al sol, yo entro y po pone 47 grados, ¿vale? Ayer, 47 grados. Jamás he visto una carretera derretida. En Sevilla, con sus 50 grados o más, las carreteras están, están bien. Como narices en Inglaterra, como narices, se van a derretir las carreteras con 34 grados. Aquí, cuando hace 34 grados, estamos tan, uh, estamos tan contentos. Es como un, ¡ay, qué rico! Podemos salir. 34 grados no es nada. No es nada. Cambia, cuando llegas a 38, 40, lo notas, es difícil estar en la calle. Pero con 34 grados, todo el mundo, ya, yeah, yeah, sol. Puse la radio, por mis penas, en Inglaterra, sin querer, y luego la apagué. Y el hombre decía, aquí en Inglaterra, todos estamos sufriendo una ola de calor. Sufriendo, vale, vaya adjetivo, ¿no? Estamos, es, es un, es un eh, gerundio, pero sufrir, sufrir, 34, aquí estamos disfrutando, ¿vale? Disfrutando los 34 grados. Yo creo que se tiene que calmar un poco, ¿vale? Se tiene que calmar. Las carreteras no eh, van a estar bien, ¿vale? He visto... Mira, estaba hablando con una chica que vive en, en eh, Irlanda, del norte. Dice que está lloviendo y tiene frío y tiene que poner el calefactor porque hace tanto frío. Una exageración enorme. Cynthia y yo estamos, estamos riéndonos, diciendo ¿qué, qué ola de calor, qué ola en, en, en la cama teníamos que, que mm, echar la manta, ¿vale? Aquí en España, en el mes de julio, tú duermes encima de la cama sin, sin ninguna cosa, con el ventilador puest, eh, puesto y sin ropa, porque con ropa imposible, con pijama no, con manta no, y tu ves ni hablar, ¿vale? Entonces, no sé lo que lo que tienen en Inglaterra no es una ola de calor. Es hace buen tiempo. Vamos a decir hace buen tiempo. ¿vale? Hace buen tiempo. Y hay que que como cambiar el chip un poco. Vale. Y decir cuando hace sol es una cosa buena. Cuando hace sol una cosa buena. Vale. Cuando llueve en julio cuando hace frío en julio, es una cosa mala, ¿vale? Mira que todos los británicos venimos aquí, a España. ¿Por qué? Porque hace mal tiempo en Inglaterra. Y luego, por una vez que ha hecho calor, están diciendo estamos sufriendo. Venga, sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hoy, hoy es, estoy grabando un domingo ¿Vale? Y dicen que es el día más caluroso. Disfruta el día. disfrutad del calor. ¿Vale? No viene muy a menudo. Y hay que salir y, y estar afuera con los niños y jugar y estar en el bar tomando una pinta en, en el patio, en la terraza. Hay que disfrutar. ¿Vale, chicos? Pero no sufrir. No es necesario sufrir. Aquí Muchas veces estamos sufriendo los 42 grados. Sí, eso sí. Pero con 34, disfrutar. Disfrutar. Vale, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.